Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica Saludos Puerto Rico, soy Ulises Rodríguez Espero que estén disfrutando de la tarde del sábado Agradecido por su compañía a presentar los sorteos para hoy sábado 11 de marzo los mismos serán certificados por la auditora Caridad Piñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alparo and Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. Te esperamos el próximo sábado, el próximo lunes. ...con Loto Cash, que cuenta con la nueva cifra de 1.300.000 dólares. No dejes pasar esta oportunidad de ganar y tampoco olvides la doble revancha que te espera con 480.000 dólares. Y esta noche se juegan tus pegas favoritos y Powerball, que tiene acumulado 45 millones de dólares. Estos son los millones que estabas esperando, así que sal a jugar y gana grandes premios con Lotería Electrónica.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 El número de Wild ball ya nos llegó y es el 7. Repito, el 7. Ahora pasamos a Pega 2. Mucha suerte, boleto en mano, si jugaste Pega 2. Y pendiente a ese primer número de Pega 2 que ya nos llega y es el 8. Segundo número es el 7. El número ganador de Pega 2 de esta tarde es el 87. El 87. Y pasamos al favorito de muchos, Pega 3. Mucha suerte, familia. Pendiente al primer número de Pega 3. Y es el 7. Segundo número. Es el 7. Repite el 7. Y tercer número. Es el 8. El número ganador de Pega 3 de esta tarde es el 778, el 778. Y finalizamos la tarde de hoy con el sorteo del Pega 4. Mucha suerte. Primer número. Es el 5. Segundo número. Es el 4. Tercer número. Es el 5. Y cuarto número es el 3. El número ganador de Pega 4 de esta tarde es el 5453. El 5453. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información, visita loteriasdepuertorrico.pr.gov. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos esta noche a las 9. Que tengan todos una excelente tarde.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 ¿Qué le pasará al canario que no llega? No estoy acostumbrado a esperar por nadie. Ya debe estar por llegar. ¿Quién es? El canario. El canarito parece que al fin pudo dejar el nido, ¿eh? Quiero pedirle disculpas por el retraso. Exactamente cinco minutos y ocho segundos. Marcos se empeñó que lo acompañara con Sonia a una diligencia. Espero que, que no hayas levantado ninguna sospecha. No, absolutamente. El niño lindo está loco con la nena, como si nunca se hubiera enamorado. <risa> muy bien, muy bien. Mientras más enamorado, pues más distraído. Mientras más distraído, más fácil de caer en la trampa. Caerá en la trampa, como un ratón oliendo el queso en la ratonera. Vamos, habla pronto, canadito. Se trata de una trampa... muy valiosa. ¿Sí? Recibirás el doble... Cuando el inmaculado pase a mejor vida. Esta. Te la reservo por si me haces una mala jugada, ya sabes.